¡Silencio! 3068 Bueno, pues soy Javi Cano y he hecho el sonido y, y parte de la banda sonora el sonido me han ayudado Amanda Pons, los dos Danis y David también. 1749. Capítulo 8, 22 y 24. Prevenidos. Silencio, cocina. Con los pocos medios que hemos tenido nos hemos intentado apañar y sobre todo en parte porque el trabajo en equipo ha facilitado mucho eso, porque en otro rodaje, en otras circunstancias, yo creo que hubiera sido bastante más complicado comprender al sonidista y, y entonces eso ha hecho que vaya todo súper rodado, aún en los momentos más complicados. Pues eso, el principal inconveniente de rodar en los Pirineos y eso, pues que pues hay bastante viento y tal, o por ejemplo las escenas que son al lado del río, pues era imposible porque... No teníamos presupuesto como para poner radio micros y así, entonces había que ingeniárselas para, pues para hacer desaparecer todo el ruido de fondo y, y molestando lo menos posible a los actores también. Para, porque muchas veces a lo mejor les tenía que pedir que proyectaran más o que, o que me intentasen ayudar de alguna forma y vamos, lo comprendieron perfectamente y sin yo decirles nada ya estaban ahí atentos y tal y me preguntaban y entonces pues, lo que hacíamos era eso, luego repetir los diálogos solo con la grabadora para pillarlo limpio, y la verdad que es un poco complicado, sobre todo para el actor, porque no es lo mismo cuando está actuando delante de la cámara que delante del sonidista solo, pero aún así la verdad que lo tenían pilladísimo y fue guay. Pues hay dos escenas muy guapas <ríe> ahí en la serie. Una es en las pozas, que están ahí bañándose y jugando y tal y cual. Y que tenía yo a... Estaba Irene conmigo sujetándome la grabadora y yo mientras con la pérdida así, liándola, sin que se mojara el cable y tal. Y, y la verdad que era descojonante. Si sí, lo ves desde fuera. Y luego, bueno, otra escena para el recuerdo, pues... Que además luego la ves y es una escena súper bonita, súper tierna. Pero en realidad los... Estaba... Juli, Nacho y yo estábamos clavándonos unos cartos mientras andábamos ahí por el campo que, que muy bien actuaron para, para, no, para no despedir al director. Bueno, pues una de las premisas de la serie y que era también una de las cosas que más me motivan a mí para, para haber currado allí era el hecho de participar en la banda sonora y hacerla de forma original. Y entonces, cuando ya estábamos metidos en el proyecto, pues descubrimos que efectivamente hacía falta bastante presupuesto como para grabarla a una calidad de acorde a, al resto de, de la técnica que implica la serie y entonces pues ha sido un poco complicado en ese sentido. Nos han echado una mano nuestros amiguetes de estudio a sonido. Para la banda sonora me han ayudado Alberto Mayoral y demás músicos de full Purgeas y Falsamonéa y así. También tuvimos que coger muchísima música de Creative Commons y así para complementarla con la que nosotros habíamos hecho porque era imposible llegar al martes. Entonces pues muchas veces nos hemos nutrido de eso que también la verdad es que han ayudado porque muchas veces o puedes componer para lo que estás viendo, o también una canción te inspira el montaje. El hecho de convivir con el resto del equipo mientras rodábamos en Jest y tal, pues la verdad que ha sido una pasada. Y ha sido lo que ha hecho que la serie haya salido para adelante sin apenas dinero. De una forma yo creo que bastante satisfactoria por, por parte de todos, de todos y todas los que hemos colaborado ahí en la serie. Porque la verdad que hacer piña después de rodar, pues preparar la comida y además ver que se rota todo, que todo el mundo hace un poco de todo y tal, pues eso luego ayuda un montón porque hay días de rodaje que se necesita un poco más de paciencia por parte de todo el mundo y con este buen rollo así existente la verdad que se hacían súper agradables y... Y no siempre es fácil coincidir en trabajos y con, con gente con la que de verdad aprendes y tal y sobre todo te diviertes.